Eh, quiero presentar a dos personas que son Miguel Espinosa y Carlos Segas. Y como les comentaba antes, Hola eh, Buenas. Me nos dicen mucho presentarlos, ya que son, los, uh -huh. son parte del equipo creador de un juego que se llama, que, que ya lo vieron, ¿no? Guardian no of Y bueno, uh -huh. me gusta mucho el proyecto. Conozca al, al director Leopoldo desde, desde que llegó a Ecuador, Carlos Segas, coincidimos en un evento. Creo que ese evento se conoce con Leopoldo. Carlos, ¿Sí? Y entonces, <risa> sí, siempre y es inevitable sentir emoción, alegría de ese proyecto. Entonces, <risa> les dejo la, la pantalla histórica suya. Nos gustaría que nos cuenten sobre la experiencia de Gordon Oslo, cuál ha sido su rol dentro, qué ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cuáles son los últimos pasos? Y toda la experiencia. Muchas gracias. Claro que sí, buenísimo. Y muchas gracias eh, por la por la bienvenida y por esa presentación. Eh, sí. Me presento rapidito aquí con Mike, igual. Eh, ya después te dejo a ti presentar de estar yo. Me adelanté, jeje, no, mentira. <risa> uh, nada, mi nombre es Carlos Vegas. Eh, yo soy diseñador de sonido. Me especializo un poco más en la parte técnica, en la implementación. Eh, ...de lo que es el audio... Eh, ...he tenido la suerte de ya trabajar en videojuegos... ...un, un par de años... Cardian of Love fue uno de mis primeros proyectos... ...entonces también está súper cerca a mi corazón... Y pues, ...y pues al estudio... ...fue muy gracioso porque en realidad con Leopoldo... ...que es el director del estudio... ...nos conocimos por un evento que se hizo aquí en, en, en Quito... ...en el en el Cisparia hace un par de años... Eh, ...entonces eso, también esa coincidencia está graciosa... Eh, ...yo actualmente estoy trabajando en un estudio... ...en los Estados Unidos que se llama Serenity Forge... ...son desarrolladores y publicadores de juegos como... ...Doki Doki Literature Club... Eh, Dead Gambit, Where the Water Tastes Last Wine, etcétera, etcétera. Entonces estamos trabajando con eso y también trabajo en Colombia, en TeraVision. Recién sacamos Captain Toonhead. Pero pues todo este todo este camino empezó con Guardian of Lore. También he tenido tengo la suerte de este año ser parte del Future Class de los Game Awards. Eh, entonces pues pues súper, súper afortunado. Y pues todo, de nuevo, empezó con Guardian of Lore y con este grupo de personas súper talentosas. Eh, y nada, te de, de, de, de de dejo a ti, Mike. <risa> Dale. No, un gusto igual, chuta, trabajar con Charlie, fue, fue una bestia. Y, y también con todas las personas, con Leopoldo, con Dani, con Josh. O sea, fue súper chévere trabajar en Guardian. Bueno, en, en mi caso, yo, yo me gradué de diseño gráfico en la PUSE. Y de ahí, con una beca Fulbright, me fui a estudiar a la Universidad de Utah, en los Estados Unidos, en el programa Entertainment and Engineering, donde aprendí a hacer videojuegos, eh, aprendemos a hacer prototipos. Y saqué mi primer juego, que fue Hardlight y Vector, en el 2018 no, 2019, sí, justo cuando me gradué, y aparte también estuve trabajando en juegos médicos en, el, en The Gap Lab, entonces más o menos tenía una experiencia justamente haciendo videojuegos también, y claro, lo que, como yo tenía que volver el, por la Fulbright para Ecuador, porque justamente las condiciones de la Fulbright es que tú tienes que volver a Ecuador por el mismo tiempo que, que te quedaste, entonces estuve trabajando un poquito en diseño gráfico, y luego fue chistoso porque en el grupo un grupo de animadores audiovisuales, Vi una vacante de Round2Games que decía, necesitamos un artista que sepa C++. O sea, bueno, no C++, pero C++, pero sé de artistas Soy, soy un artista. en todo eso. <risa> <risa> Entonces decidí eso. aplicar. Y al final a Leo le gustó mucho mi portafolio. Y nos contrató a, a mí y a Dani, justamente como artistas en el proyecto. Y yo me desenvolví haciendo, la verdad, bastante. <risa> eh, como los fondos, lo, la UI, eh, lo, el concepto de personajes... Eh, también un poquito de, de efectos de partículas, aunque eso era más así a Josh y también un poquito los, lo que eran las ilustraciones cinemáticas, ilustraciones de Steam y las texturas de personajes, entonces en eso justamente fue una experiencia haciendo Guardian of Lore, y la verdad sí fue chévere porque también fue un proyecto que era, sobre todo que tenía mucho con, con esto de las leyendas latinoamericanas, entonces también eso fue muy chévere hacer, o sea, fue chévere como visualizar ese arte de, nuestros, de nuestras leyendas, de nuestros ambientes y ponerlo ahí en el juego justamente la sí. Oso, Perdón no, no. Sí. Todo sí. continuo Carlos Luego hago... iba, iba a comentar la idea como que con Mike Aquí la idea El, el, uh -huh. el trabajar en Round 2 Games fue súper gratificante Porque uh -huh. nos estábamos viviendo el sueño todos De estar haciendo videojuegos en el país sí. eh, y, y manejándonos como un estudio bastante Bastante funcional, éramos poquitos no Éramos uh -huh. eh, era, éramos poquitos, éramos cinco Pero la pasábamos súper bien y, y como que ver el proceso desde No tanto desde el inicio porque Leo ya había empezado El juego ya y ya venía el juego con algo de cimientos, ¿no es cierto? Ya había pasado ciertas etapas, estaba en una especie de prototipo, pero se revampió casi todo. Uh -huh. eh, y pues, llevar un proyecto desde tan al comienzo y tan apegado también a, a, a la cultura latinoamericana, a todo lo que pudimos mostrar a través del arte, fue súper gratificante y pues el compartir, ¿no? O sea, justo como dice Mike, eh, ese, ese hecho de hacer videojuegos aquí, ¿no? Uh -huh. Sí, no sé, sí fue súper chévere eso, sobre todo como tener un juego ya lanzado, como decir, ok, lo, lo lanzamos, está en empecé a sí. hasta en las consolas, es como decir, wow, o sea, sí fue como que algo, un logro súper chévere, como decir, wow, o sea, lo tenemos ahí, fue bestial, <risa> sí. sí. Y yo quisiera preguntarles cuánto tiempo tuvo la producción, bueno, la que ustedes tuvieron parte, de Guadalupe bueno, uh -huh. Flore, y cuáles fueron las experiencias, cuáles fueron los retos, tal vez momentos bajos, momentos altos, y después sea que me respondan, eh, porque yo creo que mu mucha gente que están en, en un Game Jam, tiene como sueño tener un videojuego en Steam, que es, que es bastante interesante. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuándo fue el momento que vieron? Eh, ya, ya en la galería de Steam vieron el videojuego, ¿cómo se sintió? Entonces, quisiera que nos ayuden con esos datos para todas las personas que nos están viendo sepan cómo se puede lograr y que se puede lograr. Eso es <risa> muy interesante. Uh -huh. eh, dale, Mike. Eh, dale, eh, te, te doy Sí, bueno, yo creo que, o sea, al menos el día que, del release, fue, fue súper chévere, porque justamente, por ejemplo, Leo nos invitó justo a la, a la, a la oficina y es como que, y, y, no sé, es como de desayuno, y fue chévere como que igual de ahí tomar las fotos, como estar con el equipo celebrando un poco, porque fue muy, o sea, creo que sí fue de cierto modo un hito el decir, ok, o sea, est estuvimos dos años en este juego, yo, yo, bueno, yo al menos desde 2019, desde noviembre de 2019, eh, estuve, bueno, de hecho casi los, los cuatro entramos justamente más o menos en esa época uh -huh. aunque Leo creo que tenía el juego y ya una idea como unos dos años, ¿no? más o menos, unos dos, tres años, él ya lo venía trabajando, como dijiste, desde antes y claro, es como que sí, hicimos varios retos o sea, especialmente yo creo que la, la pandemia el hecho, al, al menos para mí sí. yo era una persona que a mí me gustaba estar con mis espacios súper separados, como decir, ok, aquí está mi casa, y aquí está mi oficina y luego uh -huh. aquí está el gimnasio, y es como que y claro, ya cuando fuimos en pandemia y, y ya, no, ya no tuvimos que estar en la ofi, fue chuta, brutal, así <ríe> fue brutal. O sea, al menos para mí me, me, me, des, me desconcertó mucho, como que, o sea, me, me, me costaba concentrarme, como que justamente decir, ok, o sea, cuál es mi área de trabajo y todo. Pero al final yo creo que también fue bueno eso, porque al menos sí logré organizarme bastante. O sea, creo que sí logré tener una disciplina bastante buena que a la final me ayudó mucho a sacar los, las cosas que tenía que sacar, o sea, los ambientes, las texturas, los concepts. Entonces, claro, al principio fue súper difícil, fue, fue difícil, como que me demoraba un montón. Y, y claro, y al principio es como que y lo tuvimos que arreglar un poquito eso. Y, y nada, o sea, fue yo creo que a la final fue una buena experiencia para también saber de lo que era capaz de decir, ok, o sea, yo soy capaz de ser disciplinado en esto, soy capaz de justamente sacar mi arte, de hacerlo de calidad, sobre todo y de también justamente hacer un concept que, o sea, balancear esa eficiencia con la calidad y creo que eso fue algo muy importante para, para mí aprender. Entonces sí, y a la final, claro, se ha hecho también de compartir de cierto modo un poco en, en la pandemia... Con, con los cinco, o sea, justamente organizarnos, también incluso a veces, de vez en cuando, por ejemplo, no sé, jugar Valorant un rato, eh, yo, soy, yo soy malazo, Charlie es el pro acá. <ríe> y, y igual, o sea, también jugar el juego de los patos, entonces también era bien, bien bacán, creo yo. Sí. Yo que, uh, creo que fue una experiencia súper ligada al, a, a lo que podría representar el, el desarrollo de videojuegos independientes, uh -huh. sobre todo en una región eh, que que está empezando, ¿no es cierto? Que está dando pasos y que y esto entonces, por ejemplo, eh, bueno Mike ya dijo el, el desarrollo fue fue casi dos años, un poquito menos, pero uh -huh. finalmente tuvo altos y bajos. Eh, momentos altos era cuando por primera vez ya estábamos eh, haciendo todo nuestro trabajo de los cinco a la vez y como que verlo en el juego, verlo funcional, ¿no? O sea, como que ver tu arte ya implementada es es un primer paso súper bonito y después eh, darnos ciudad entre nosotros, ¿no es cierto? Seguir armando el juego, eh, revisar el GDD, hacer preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, irlo armando eran momentos muy altos, ver niveles completos, ver jefes, peleas de jefes funcionales completas, era era súper gratificante. Momentos complicados era cuando teníamos que hacer bastantes cambios o había un bug que nos estaba complicando bastante el desarrollo, eh, Hubo momentos donde se tuvo que alargar el juego, ¿no es cierto? O sea, finalmente uh -huh. el desarrollo de un videojuego es algo bastante complicado y un proceso bastante complejo que nunca va a estar sí. libre de, de problemas, ¿no es cierto? Entonces nosotros justamente pasamos por algunos de esos, entre esos los que les mencioné, ¿no es cierto? Algo que nos estaba complicando el desarrollo, la pandemia que fue también un golpe bastante duro. Eh, por uh -huh. más de que pudimos manejarlo bastante decente, creo yo. Y pues y pues el, el, el empujar la... El, la fecha de salida de un juego por el bien del juego, ¿no es cierto? Eso también es eso es un problema que no solo tiene que ver con desarrollo, sino factor económico, etcétera, etcétera. Eh, finalmente lo pudimos lograr Y como hizo Mike, o sea, el lanzamiento en Steam Fue un momento súper bonito, nos reunimos uh -huh. a desayunar Y pues hicimos como que un countdown así súper emocional uh -huh. Y todo, y verlo ya subido Después de haber peleado infinitas horas Con el Steamworks, que es una plataforma que por favor Espero que la revisen hoy oh, no, uh -huh. no igual es terrible Ajá, uh -huh. sí. uh -huh. uh -huh. entonces después de todo ese proceso Ya ver el juego, ver el juego Que se puede wishlistear, perdón, que se puede comprar Que se puede descargar, uh -huh. que las personas lo pueden comprar Pues fue fue increíble, y pues a su vez, el, el publisher con el que con el que tuvimos la suerte de trabajar, después lo empezó a sacar en plataformas uh -huh. como el Nintendo Switch, los PlayStation 4 y 5, y eso es otra vez, ¿no? Otra vez ver el juego en una tienda, verlo disponible, uh -huh. eh, es muy gratificante, ¿no? Es un, un palmarazo a las espaldas de todos, es un excelente trabajo y, y excelente esfuerzo, y de Leo y, y todo, entonces Guardian of Lore sí. está finalmente en todas esas plataformas, gracias al esfuerzo de, de todos. Sí, no, no, así fue la verdad, un esfuerzo bastante bueno de todo el equipo, o sea, sí nos sacamos la madre totalmente y creo que es, hicimos un proyecto súper bueno. Es un proyecto muy, muy chévere que vale la pena ser compartido. O sea, es chistoso porque, claro, es como que, por ejemplo, cuando le digo a la gente, no sé, a mi familia o de pronto a algunos amigos artistas, como, oye, ¿qué haces? Yo, yo hago videojuegos. Es como que, ah, sí, es como, bueno, o <risa> Entonces es, es chévere y, y también da orgullo, por ejemplo, cuando tú ves a una persona jugando tu juego y, y no sé, y lo ves reaccionar, lo ves como que justamente, eh, o sea, ver las emociones que pasa, ver cómo ellos lo utilizan como ellos, qué es lo que ellos piensan, entonces eso creo que también es algo muy, muy chévere cuando uno hace juegos, o sea, ver justamente todo eso. Muy interesante, muy interesante, estoy emocionado, la verdad, de escucharles, sí. y muy feliz porque, es y espero que la gente que esté detrás de la pantalla igual, lo utilice como ejemplo. Quisiera hacer una pregunta, ¿qué tienen pensados para este año y para los siguientes como, como su productora? Como Round2Games, ¿qué, ¿qué planes tienes? Los que puedan decirlos, los que no también. Eh, ¿Cuáles que han planificado, qué están haciendo ahora o qué proyectos personales tienen? Eh, pues así en general, eh, round to games ahorita está en una especie de pausa. El Leo tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Entonces estamos en, en un hiatus de producción. Obviamente el juego se sigue... Eh, eh, ...trabajando a nivel de, de, de arreglar las cosas, de hacer parches, ¿no es cierto?, de seguir dándole eh, una continuidad al proceso y de seguir por lo que está saliendo en las distintas plataformas, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos la suerte de estar en, en, en distintas consolas y esto requiere también un montón de revisión y trabajo, sobre todo eh, comandado por Leo... Eh, y pues y pues eso principalmente Puede que haya otro proyecto, puede que no No podemos hablar mucho de eso uh -huh. Entonces, pues ahí queda, a nivel personal Como les dije, yo ahorita me encuentro trabajando con algunos estudios En el exterior, en Estados Unidos y en Colombia Entonces trabajando en proyectos de videojuegos Igualmente para, para distintas consolas Para distintas plataformas Entonces ahí ampliando un poquito También manejo una comunidad de game me audio Y una cosa súper su chévere que me pareció Viendo el servidor de Discord y otras cosas Hay muchas más gente interesadas en el sonido interesadas sí. en los efectos y en la música y pues nada, soy junto con unos colegas de México, tenemos una comunidad súper grande en Game Audio Latam, vamos a dar una charla en GDC este año, estuvimos durante el anterior año en Game Sounds con, etcétera, etcétera, entonces los invito a todas las personas in interesadas en esa área y en ese arte a unirse a nuestro Discord, a ponerse en contacto conmigo, cualquier ayuda, cualquier recomendación, pues acá andamos, en especial si son de Ecuador, con más gusto aún. Uh -huh. um, y, pues, y pues nada, eso es en cuanto a mi, a mi vida personal. Uh -huh. ¿Sales tú, Miguel? Sí. Sí, sí, en mi caso igual el Chali ya dijo todo. Y creo que en mi caso personal, por ejemplo, yo ahorita estoy tomando una mentoría de arte 3D con Ania Elvich, que es una artista inglesa, eh, justamente para aprender a modelar en Blender y también para hacer justamente ambientes en real en jean Y igual sigo trabajando en mis concepts, sigo trabajando un poco en mi portafolio artístico, eh, porque es algo que justamente es lo que me quisiera dedicar. Y no sé, al menos justamente en... en en Guardian, como que aprendí que me gusta mucho esto, el tema de los ambientes, entonces también quería darle eso, esa más importancia. De hecho, igual quería mostrarles un poquito unas cosas de Guardian, eh, de, de justamente del arte que hicimos. Claro, si le puedes compartir la pantalla sub, o subir la claro. presentación. Ahí está. Entonces, eso. ¿dónde está el...? Ahí está mi feedback. <risa> eh, aquí está, justito. Entonces, por ejemplo, estas son los conceptos de personajes que hicimos. Este, por ejemplo, fue uno de, nuestro, de los jefes, que era Caribay, que es la primera humana en la, en la, en la mitología eh, venezolana, que se llama Caribay, que era hija del, de la luna y el sol. Entonces, si es que tú no era, por ejemplo, una de, de las cosas del, de, de la leyenda, es que, por ejemplo, si tú no logras eh, pasar una parte del nivel, Caribay puede estar en una forma gigante. Entonces, tuvimos como varias iteraciones de este personaje hasta que llegamos a esta, que es un poco el que, nos, el que está en el juego, justamente. Entonces, eh, ahí está justito un poquito todas las iteraciones que hicimos. También uno que me gusta mucho es este Ayaguma, que es justamente el que trabajamos. Que claro, igual tuvimos estas iteraciones, así que el mismo iba a ser como un, como un chiquito y luego, y luego justamente ya empezamos a, a explorar otras opciones, especialmente como que teniendo esa referencia del traje de Ayaguma original. Y aquí está un poco nuestra model sheet que es la que le pasamos a Marce que era el modelador y luego ya él, él le modelaba y Dani Reyes era el que luego le, le animaba y le ponía los bailecitos. De hecho en este otro portafolio lo tengo el, justamente el bailecito que hizo Dani. Era súper chévere seguir este proceso porque usualmente como trabajábamos en, en Round 2, era Mike, eh, está. empezaba con algún concepto, ajá, justamente darle la vida a, a una de las ideas de Leo del GDD para mm. apuntar en el nivel, en este caso este personaje, pasaba por iteraciones de, de, de concepto, después ya se modelaba. Mm. Eh, se animaba, entonces ya teníamos Esto, lo poníamos en el nivel Yo le añadía partículas, yo trabajaba todo lo que es el tema Del sonido y la implementación sí. de eso Y pues después lo probamos y después a ver qué se te va a cambiar Entonces era un proceso bastante, bastante Bastante chévere, pues finalmente de colaboración uh -huh. Entre todos y pues ahí teníamos Los assets después dentro del juego Sí, creo que es lo chévere, sobre todo, que es como un proyecto bastante colaborativo a las finales, como por ejemplo yo dependo de, por ejemplo dependo de Dani, dependo de los diseños de Leo, dependo de George para que construyan los niveles, dependo de Charlie para que le ponga el sonido y que le ponga la vida todo, entonces, o sea, es como que siempre estás dependiendo del, del equipo, y a lo, porque a la final, o sea, si el equipo falla, obviamente todos fallamos, y si es decir, que el equipo está bien, entonces todos estamos bien, entonces eso creo que es algo muy, muy interesante justamente del desarrollo de videojuegos, que es, sí. que es chévere, ajá. Es claro Yo tengo cuatro historia. preguntas para ¿Cómo? ya nos quedan como cuatro minutitos. Uh -huh. Digo, bueno, tres preguntas. La primera, veo que es un videojuego, bueno, ya lo he jugado, eh, que no solo junta leyendas ecuatorianas, no, también tiene muchas argentinas, bueno, le puedo las de Argentina, entonces tiene de, uh -huh. de algunos países latinos. Eh, esa es mi primera pregunta. Eh, la otra pregunta es, un, bueno, que quería decirles un poquito, es... Entonces, conversatorios más sobre las personas que están detrás de Guardian of Flowers? Pues, que quisiera preguntarles qué videojuegos de su infancia, de su adolescencia, les, in, les mm. influyeron bastante y para decidirse el, estar produciendo, ¿no? Estar hoy, mm. ahorita haciendo videojuegos. Y el y, y otro sería, bueno, bueno, unas palabras de cierre para las personas que nos están viendo. Muchas están preguntándose ya si es que está en Game Pass, si está en el eShop, entonces hay... Cosa. Yo creo que es bastante interesante Y ahí va mi tercera pregunta Es un videojuego de aventura uh -huh. Ahora que tantos videojuegos Que yo soy un videojuego solo de juegos competitivos Online, ¿cuál es la decisión uh -huh. de decir si No, voy a romper un poco y voy a volver a los juegos De aventura a los eh, es, es una decisión difícil O ya lo tenían siempre en vista Hacer un videojuego así Porque bueno, ahorita todos los videojuegos son online Son competitivos, entonces uh -huh. quería sí. hacerles Esa pregunta Me quedo con eso Claro eh, a ver, a ver si es que me acuerdo todo. Igual aquí Mike, ándame ayudando. Eh, mm, a ver, la sí. primera de las de las leyendas, sí, pues, topamos varios países de, de Latinoamérica. Uh -huh. eh, hay leyendas de, de Chile, de Venezuela, uh -huh. de Argentina, ah, de, de Ecuador, misma, de Ecuador la... obviamente de Ecuador, eh, de Paraguay también. Uh -huh. Entonces, bueno, de algunos países, entonces, intentamos topar varias, varias, varias leyendas. Mm. Eh, eso, eso, eso, como la primera. La, la segunda era. La sobre segunda los videojuegos de la infancia. Oh, sobre bien. los videojuegos de la sí. infancia. Uy, eso está terrible, porque es que a mí me gusta <risa> un montón y está súper difícil. Uno de los que a mí más me han marcado, sobre todo, que están, tal vez puede estar relacionado un poco al tema de aventura, no necesariamente al estilo de Guardian of Lord, pero siempre el de Legend of Zelda, ¿no es cierto? eso como que algo uh -huh. que creo que me ha marcado a mí un montón y, pues, en, en, general, en general a todas las personas. Majoras Mask, eh, A Link to the Past, eh. Pero eso, eso eso podría decirte en mi caso. No sé, aquí Mike, si quiera decir otro ejemplo. Sí. No, yo creo que... O sea, a mí, a mí siempre me han gustado los juegos de aventura. De, de hecho, incluso siento que hacer un juego online es súper difícil. O Sientes sea, muchos más recursos, necesitas más... O sea, más, más cosas que no dependen mucho de ti. Entonces siento que un, un juego de aventura es como, primero que nada, o sea, que tú le pones la atención más a los detalles, a la historia... Al, de cierto modo como a tener un principio y un fin, o sea, es como que un juego online competitivo y un juego de aventuras son muy diferentes, muy diferentes el tipo de diversión que tú que tú quieres, y no o sé, sea, a mí me gusta en, en mi caso ese, es como que tienes un juego que tiene un principio, que tiene un fin y que tienes un viaje y que eso te queda, entonces creo que eso a mí me gusta mucho, y claro, de juegos, igual que Charlie también de Legend of Zelda Ocarina of Time, me, eh, me encanta, es mi juego favorito de toda la historia, so sea, Ocarina of Time, o sea, a mí me encanta, y de un juego que me llegó a impactar, pero ya de viejote. Así fue, fue Dark Souls, que lo, lo terminé con mi tesis de pregrado. Es literal, o sea, el día que terminé mi tesis de pregrado, terminé Dark Souls. Y sí, y me marcó. Y de Iguales. hecho, ahorita estoy hypeado con el Den Ring, pero. Uf, ula, sí. Tal vez más, tal vez fue más difícil Dark Souls que la tesis, ¿verdad? No, no. Pero sí, pero es como que fue súper simbólico. Sí. <risa> Uh -huh. eh, pues sí, o sea, finalmente un poquito de lo que dijo Mike eh, la, la decisión del juego de aventuras en, en, en primera persona ya vino desde mucho antes ¿No es cierto? Desde la concepción uh -huh. del juego y de... Finalmente ahí, eh, o sea, a pesar de que Si bien el mercado está un poco más Alineado hacia los online, los multijugadores Y todo, también hay un montón para para aventura y para experiencias eh, de single player, ¿no es cierto? Y ha habido bastantes juegos que lo han demostrado. Finalmente, el juego funcionaba muy bien como aventura uh -huh. eh, de, de jugador simple. En algún momento se pensó en tener eh, un, un segundo jugador. Eh, pero por complicaciones de logística y todo lo que representa esto, pues mantenimos uno. Uh -huh. Pero funcionaba como concepto, ¿no es cierto? Y desde el comienzo esa fue la idea. Entonces, entonces pues la reforzamos y, y pues nos mantuvimos en esa línea que también es bastante importante. Um, pues eso, de ahí, así como cierre... Pues, de nuevo, a, a extiendo la invitación. Primero, que uh -huh. prueben Guardian of Lore, que está buenísimo, si es que no sí, lo han jugado. Está juego está en el Switch. Or, es, está en el Switch, ajá, es la <risa> mejor plataforma para jugar. Sí. Es la, el, el, un juego orgullosamente hecho aquí, en el país. Eh, uh -huh. Entonces, pues nada, denle, denle apoyo, denle amor. Eh, tenemos el uh -huh. servidor de Discord, también todos bienvenidos a quienes quieran estar, uh -huh. eh, a, a todas nuestras redes sociales, interactuar. Eh, eh, igual, en, en, a, mí, a mí personalmente también me puede, se pueden acercar si es que están interesados uh -huh. lo que, en el tema de audio para videojuegos, con todo el gusto y con todas las puertas abiertas. Aquí la sí. idea es seguir creciendo como industria, así que lo que podamos hacer, lo podemos hacer. Ya aquí le dejo a Mike. Sí, pues igual, igual para mí también, si ustedes necesitan ayuda con, con arte o cualquier cosa, o soy sea, yo también encantado justamente para dar asesorías, para contar mi experiencia. Creo que me ayudaría mucho, me encantaría ayudar mucho en ese sentido. Y aparte que me, a mí me encanta hacer arte, me encanta hacer ilustración. Y como les digo ahorita, con esta nueva tendencia del 3D que estoy aprendiendo, o sea, digo, pero de una, sí. O sea, vengan más, prueben Guardian of Lore, como les digo, está en el Switch, está en PC, está en PlayStation, entonces ahí ya lo tienen, está increíble. Entonces, ahí nomás, y denos sus comentarios, de denos amor, comprensión y ternura, y eso. ¿sí? Sí. Eh, yo creo que la producción me va a matar, pero una, una última pregunta, mm. si puedes poner su pedo, vamos a hacer público. Es, ¿Conocen a ¿Sí? chicas que podrían ser diferentes para motivar a mujeres dentro de esta industria? sí. Uh -huh. eh... Hablando un poquito, bueno, un poquito ya hemos enfocado en mi área que es el audio eh, para videojuegos. Eh, tengo la suerte y el privilegio de que per, la, de dos personas que me ayudaron a fundar esta comunidad, o sea que también son confundadoras, son, son, son María José Félix y Jasmine Giolito. Son dos desarrolladoras de videojuegos de aquí de Latinoamérica que son dos cracks. Eh, una está trabajando con una con una empresa que trabaja para Epic Games en Polonia y, y la otra está trabajando, trabajó para 343 en Halo Infinite que recién salió. Eh, Enfocadas un poquito en la parte del audio, pero dos referentes y dos cracks eh, súper importantes de revisar sus carreras, en México y Argentina respectivamente. Eh, y también Alex Rey Correa, eh, ella es, una, es directora narrativa, no sé si ahorita está directora de narrativa, pero en... en... En Sledgehammer, en el último juego de Call of Duty Trabajó, pero también nos ayudó tra Yo trabajé con Lienzo en Aztec Forgotten Gods Que es un juego latinoamericano que también medio recién Anunció su fecha de salida Ella fue una de las que nos ayudó a hacer toda la idea narrativa Y es una crack Y es una monstruosidad de persona súper talentosa En el tema de narrativa eh, Para mí ellas tres son, son modelos de seguir Y, son, y, son, y son, son excelentes en lo que hacen Y pues hay mucho que aprender de ellas Sí, no hay... Yo creo que en mi caso igual, o sea, al menos mi profe de la, ma del, de la maestría, Anya Elvich, o sea, es, es increíble, sobre todo en lo que se respecta a concept art y arte 3D, ella ella es un artista increíble, o sea, igual al menos, no sé, para mí, una gran inspiración para el arte también es TV Choi, Choi que es justamente un artista freelance que ha trabajado para League of Legends, para, para justamente para, para algunos estudios también incluso de juegos competitivos, y también tiene igual sus mentorías de concept art, ella es Increíble, o sea, yo creo que ya son dos de mis artistas favoritas que son de un nivel espectacular. Que yo creo que se pueden ser un referente, pero súper, súper bueno para, para lo que es el arte, justamente. Y también una artista favorita mía también es, es Jasmine, eh, ¿cómo es? Jasmine Javisal Fekri, que creo que es de Turquía y que ella trabaja ahorita en Airship Syndicate y ya, obviamente haciendo el juego de Ruin King. Y que ya también sus ambientes son, pero espectaculares, o sea, es buenísimo, buenísimo. O sea, como es, o sea, es todo en un río, les, les pinta las texturas, es. Súper chévere. Entonces, yo creo que esas serían justamente mis referentes mujeres que, que yo sigo full. Muchas gracias. Y ya es una uh -huh. pregunta que no podríamos dejar de hacerla. Entonces, uh -huh. les agradezco bastante su participación aquí. Yeah, y muchas gracias. A dejar uh -huh. con el trailer de Golden of Lourdes para que nos acompañe. Y después del uh -huh. trailer, vamos a venir con el, algo que le interesa bastante a tu público: el sorteo de las pizzas. <risa> Esa es. Ha habido, Pizza. lleva... Primero el trailer. <risa> sí, sí, el, el... el... El que, el que juegue más Guardian of Lords se lleva la pizza. ¿Qué Esa es, supuesto, ¿Sí? ¿Sí? <risa> eh, Tenemos una sorpresa a venir mañana en discos que, que incluirá juegos ecuatorianos para más pizza. Entonces, mm. en, Muy bien. En, en Hoy es un sorteo que lo vamos a hacer cuando ya nos pongan el, el tal de Guardian of Muchas gracias a todos los y <risa> A ustedes. Gracias, Cristian.